¿Qué tal? Como te dije en el anterior video que si no lo viste te lo dejo por acá arribita, hoy te voy a resumir esta peli en donde una familia afronta lo que parecería ser la extinción de la raza humana. Esto debido a unas criaturas extraterrestres ciegas pero con un oído super desarrollado y con una piel impenetrable, que tienen las habilidades de correr muy rápido, aparecer de pronto y hacer que te caes del susto, sumergirse bajo el agua y matar, matar a todo lo que haga ruido, ¿Podrán los Abbott sobrevivir en este nuevo mundo? ¡Lo no averiguaremos! Así que sin más, aquí te resumo... Un Lugar en Silencio La película empieza en el día 89, en una ciudad desierta, con la familia buscando diversas provisiones, pero en especial, medicina para uno de sus hijos, el del medio. Todos ellos se comunican por medio del lenguaje de señas, pues porque no se puede hacer ningún ruido. Además, la hija mayor es muda así que en teoría es la más apta para sobrevivir. O tal vez no. 50-50 Cosa que el menor de los hijos quiere agarrar un cohete de juguete Juguete que traería ruido Ruido el que va a hacer si se cae Entonces el papá le dice que eso no se agarra Que lo agarre dice el niño Porque cuando están por irse Regresa con el cohete pero ahora con pilas Inmediatamente el padre se lo quita y lo deja a un lado Pero cuando salen La niña le da el cohete de nuevo Y cuando se va El niño vuelve a agarrar las pilas ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Es así que van rumbo hacia algún lugar y están de lo más tranquilos hasta que el niño que va al último, prende el cohete Entonces el papá corre y corre pero yo creo que sí llega, ¿eh? Diablos Casi un año pasó, la familia ahora vive en una granja, Emily está embarazada Y la niña siente que el padre la odia por lo de su hermano La cosa es que ellos ahora ya se han adaptado a vivir en completo silencio el padre ha estado todo ese tiempo intentando comunicarse y buscando ayuda en distintos países a través de una radio Además, lleva un tiempo fabricando un nuevo aparato adultivo para su hija Y además, además, además, tienen un refugio antirruido y con comida que usarán para la llegada del bebé Una noche los niños estaban jugando al monopolio, hasta que de la emoción tiran la lámpara Enseguida el padre apaga el fuego, pero ya es tarde, ya hicieron ruido Aunque se salvan porque afuera andaban unos animalitos que hicieron más ruido y cuando pasan por los maizales luego luego el padre sigue fabricando el aparato para su hija hasta que llega Emily y se ponen a escuchar música juntos y hasta aquí todo correcto pero me pregunto ¿cómo le hacen cuando se enferman de gripe por ejemplo? o sea, no se puede toser o estornudar en silencio o qué pasa si una noche alguien tiene pesadillas y se despierta gritando o si sea, es que un día se golpean el dedo chiquito del pie el dedo chiquito del pie, ¿cómo le hacen? al día siguiente Emily está revisando al bebé, y según el calendario aún falta casi un mes para que nazca Mientras tanto, la niña en la casa quería entrar al sótano, pero inmediatamente llega el papá Y le dice que no entre allí porque puede hacer ruido Además, le da el aparato que estuvo fabricando, pero ella se molesta Luego va donde Emily y el niño, para llevarlo al río para que lo ayude a pescar Pero el niño no quiere ir, entonces la niña le dice que por qué no va ella pero el papá le dice que tiene que quedarse por si nace el bebé. Ella se molesta y mete algunas cosas en la mochila para irse. Cosas que ambos llegan al río pero el niño está asustado. El papá le dice que no se asuste porque el sonido fuerte del agua al chocar con las rocas hace que sea seguro. En ese momento el niño le pregunta si odia a la niña. Y obviamente el padre le dice que no, pues porque es su hija. Luego van a una cascada y el padre grita. hijo! Mientras tanto, Emily está en el sótano subiendo un saco de papas, y en el proceso, jala un clavo. Al mismo tiempo, la niña llega al puente en donde murió su hermano, y le deja el cohete pero sin sonido, porque le quitó los cables. Al mismo tiempo también, el padre y el niño se topan con un tipo que se volvió loco y al parecer mató a su esposa, y además, grita. Entonces ellos corren hasta un árbol y un monstruo aparece, y mata al viejo. Al mismo mismo tiempo, Emily que se quedó sola en casa le da por romper fuentes. O más bien, al bebé se le antojó nacer en ese momento. Entonces ella se dirige al sótano tranquila, serena, sin hacer ni... <risa> Aquí sube una palanca que pone todas las luces rojas, pero cuando quiere subir, ya llegaron los monstruos. Así que usa un temporizador de cocina para que el monstruo se aturda y pueda subir, pero cuando quiere escapar... Por favor, no me lo digas. Afuera hay otro monstruo por lo que sube al baño y en la bañera se quedará esperando a que llegue su esposo que llegue en ese momento y al ver las luces rojas le dice al niño que ya es hora de la operación embarazo así que el niño prende en la mecha de unos fuegos artificiales mientras que el padre espera con la escopeta mientras que Emily ya no puede más con las contracciones, mientras que hay un monstruo subiendo, mientras que el padre llega a la casa y parecía que Emily se había muerto pero no entonces se la lleva al refugio para que descanse junto al bebé que lo pone en una caja antirruido con oxígeno mientras que él se va a buscar a los niños pero no se percata de que se está filtrando agua de una tubería mientras tanto, el niño va caminando a la casa hasta que escucha a los monstruos y empieza a correr corre y corre hasta chocarse con una llanta. por otro lado, la niña que regresa por los fuegos artificiales ve la luz de la linterna de su hermano pero no se percata de que un monstruo aparece por atrás que no le hace nada porque su aparato auditivo lo aturde así que llega con su hermano y ambos suben hasta lo más alto de un depósito de maíz y como uno quiere quedarse a esperar y la otra no quiere esperar discuten al mismo tiempo que el papá está viendo por las cámaras y al mismo tiempo que la mamá se despierta ve todo inundado y a un monstruo enfrente y casi se la come con el bebé pero el niño hace ruido al caer en el depósito entonces la hermana se tira y le alcanza la puerta para que no se ahogue pero ahora ella es la que se ahoga así que el niño la salva justo ahí llega el monstruo que se los iba a comer pero el aparatito de la niña lo aturde de nuevo Luego se reencuentra con el papá y les dice que vayan a la camioneta que está por allá. Pero cuando agarra un hacha, un monstruo que estaba arriba lo ataca. Y no sé cómo lo percibió, pero bueno. No entiendo. Cosa que el niño grita y el monstruo empieza a destruir la camioneta. Así que el padre al ver esto se manda un grito primal. No sin antes despedirse de su hija. No estoy llorando. Finalmente los niños logran llegar con su mamá van al sótano y aquí la niña se da cuenta de todo el esfuerzo que hizo su papá por crear el aparato y se pone triste justo en ese momento llega un monstruo pero la estática de la radio y las teles lo aturden lo malo es que solo fue por un momento así que la niña ve que el monstruo también lo aturde su aparato entonces lo acerca al micrófono y el monstruo muere pero en realidad no murió bueno ahora sí ya murió y la película acaba con la familia lista para acabar con todo lo que se venga si llegaste hasta acá y te gustó el video, no te vayas sin dejar un like y decirme qué películas quisieras que resuma, ahora sí sin más, me voy. Perfecto.